Muchos me miran raro cuando ando caminando y supuestos panas que me andan traicionando, la envía poco a poco lo estará matando. Por eso yo solo me la ando vacilando Ando pendiente falseo ni problema Yo ando pendiente romperle en cada tema Y por más que quieras lo mío nunca se frena Suelto este maleanteo pa' que tu jeba lo mueva Así que dale rompe como lo tiempo aquello, A mí no me provoquen porque yo me revelo Ya yo estoy de a toque sus temas los cancelo Apaga el Son perra que están en serio Estoy en lo mío, no me den la mano Que nadie en confío Mucho por ahí me dicen que yo soy bien crecido Pero el mío Andas pendiente de tener un lío Mejor cierren el pico Y dejen de ser tan metidos Porque los dejo intacto, lo dejo exhaustos. Cuando yo entro en esto, causo impacto Siente el impacto Que hago un pacto Invoco el malanteo Para firmar el contrato y no me llamen, y no me ronque Que no estoy pa' perder tiempo con ustedes Que se esconden, mi música es real Dime que lo que supones Quieren ser mejor que uno, pero ninguno le pone Porque los dejo intacto, lo dejo exhausto Cuando yo entro en esto, causo impacto Siente el impacto, que hago un par invoco el malanteo para firmar el contrato Pienso en cantidades de millones en mi cuenta Confío en los míos no como ellos que lo inventan Ninguno se enfrenta y solo que comentan Y solo me envían por mi flow que los revienta Así para ganar y no me van a tumbar Yo Partir la liga del parque, la voy a sacar. Mejor no me dé la mano si lo tuyo no es real. Y mejor que no me llamen cuando la vaya a pegar. No me digan, no me digan que son las superestrellas. Solo tiran y me envían, y lo tuyo que se es estrella. No soportan ni se piran, es que les dejo mi huella Suena el bajo y la bocina es ver rompiendo el sistema Ya ella, party el music. De el la produce. Ja. tú sabes quién soy yo. Es el ha. Ja. Amar Orlando